Saludos desde Málaga. Soy María Sánchez, profesora de Periodismo en la Universidad de Málaga. Trabajo, además, como Técnico Coordinadora de Innovación, Formación de Profesorado y e learning y Cultura Digital en la Internacional de Andalucía y colaboro en diversos proyectos sobre estas temáticas. En la red soy, desde hace años, CiberMariquilla y en mi blog, cibermariquilla.com, encontrarás más información. Saudações desde Lisboa, o meu nome é João Correio de Freitas, sou professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sou professor de Tecnologia Educativa e de e-learning e sou também o coordenador do Laboratório de learning desta faculdade. Estamos muito entusiasmados com esta oportunidade de trabalharmos em conjunto com a Maria Sánchez e com a Universidade de Málaga neste curso de profissionais competentes. Pero no estamos aquí para hablar de nosotros, sino para invitaros a participar en un curso online muy especial. Llevamos meses preparándolo en el marco del llamado Grupo Tordesilla y acompañados de un equipo de crack. Técnicos de learning audiovisual, docentes de distinta procedencia y perfil, comunicadores, sociólogos, politólogos, educadores, emprendedores, etc. y varios colaboradores, entre ellos, usuarios y expertos que nos han compartido su experiencia sobre el uso profesional de social media. Se trata de un MOOC. Sí, un curso masivo online en abierto, que hemos llamado Profesionales e Competentes, claves, estrategias y herramientas para innovar en red. Queremos con ello formar a personas que tengan las competencias digitales necesarias para desarrollar su actividad profesional de forma eficiente e innovadora en el actual contexto, donde estar online ha pasado de ser una opción a casi una necesidad. Dicho de otra forma, que además de ser competente en tu profesión, desarrolles tu marca digital y adquieras conocimientos, habilidades y destrezas que te aporten un valor añadido y te hagan más productivo. Gestión de la información y del tiempo, publicación de contenido en red, etcétera. Interesante, ¿no? No pienses que esto es un curso más de Community management o de uso de redes sociales. Iremos mucho más allá aclarándote conceptos, haciéndote comprender el funcionamiento de la web social desde diversas perspectivas, proporcionándote pautas y estrategias y descubriéndote un amplio abanico de herramientas digitales. ¿Puedes dar más algunas informaciones sobre lo que va a ser al certo este curso? Joao, es un MOOC. Y ya que cualquiera puede inscribirse, esperemos que interese a muchas personas, ¿no? Pensamos que puede ser un excelente complemento formativo para estudiantes y recién titulados, un punto extra para buscar empleo y una magnífica oportunidad de actualización formativa para aquellos que sois profesionales en activo. Seas lo que seas, seguro que aprendes, independientemente de tu sector o perfil profesional. Y além disso, no hay necesidad de conocimientos prévios. Nos trataremos de vos presentar el curso con un nivel de conocimientos apropiado para cualquier persona y daí partiremos para aprofundar los conocimientos a que o curso diz respeito. Y además, hay que recordar que lo ofrecemos tanto en español como en portugués. Queremos que participen hablantes de ambos idiomas, y todo aquel que se sume, claro. Va a tener la duración de 8 semanas, siendo que la primera semana es la semana de presentación y e la última semana, obviamente, será la semana de conclusión. Las semanas uh, de intermédias van a ser las semanas en que vamos aprofundar los conocimientos de una forma muy práctica, de modo a que todos vocês puedan adquirir estas competencias de la forma más interesante posible. Insistimos en que no solo trataremos de herramientas. El uso del agua web social y el desarrollo de identidades digitales debe partir de unos objetivos, de una planificación, ser coherente, lo veremos. ¿Cuántos se creen expertos solo por tener bastantes amigos en Facebook? Y además abordaremos cuestiones fundamentales como la privacidad, la licencia con la que se publican contenidos digitales, etc. Queremos que cuando te lances a tupe Online no tenhas problemas deste de tipo. Usaremos a plataforma X, a partir de la cual os estudiantes terão acceso a vários recursos de comunicación, a guiões partilhados, a materiais audiovisuais, fóruns de debate, propuestas de atividades y fichas de avaliação, de modo a que cada uno um dos módulos possa ser completo desta forma. nós usaremos también as redes digitais y organizaremos atividades online que serán abertas para todos os participantes. De hecho, ya tenemos blog y disponemos de un perfil en Facebook. ¿Cómo? ¿Que todavía no nos sigues? Hazlo y accederás a los secretos del Mickey-Noff del curso, además de estar al día de todas las novedades. Pero vamos a lo importante, cómo inscribirse. Puedes hacerlo a través de la, de la propia plataforma Miriadax localizando el curso o, si lo prefieres, desde el enlace que encontrarás en nuestro blog. ¿Qué te parece? ¿Te animas a impulsar y o a mejorar tus competencias digitales? ¿Te sumas a nuestra red de profesionales e-competentes?